Hola a todas y a todos. En el día de hoy hemos alcanzado un acuerdo, Comisiones Obreras ha alcanzado un acuerdo con el Banco Santander en relación al ERE de, del año 2019, Un ERE que sabéis que afecta a servicios centrales, estructuras intermedias y a la red de oficinas. Un ERE que cumple con los objetivos que Comisiones Obreras se había comprometido con todas y con todos vosotros. Objetivo número uno que no supusieran medidas traumáticas y que garantizáramos la voluntariedad. Esto viene dado por dos cosas. Uno, porque hemos ampliado el, pre, el, el tiempo de adhesión voluntaria y por otro lado porque los incrementos, los paquetes indemnizatorios son lo suficientemente atractivos como para que las personas puedan adherirse con, con normalidad y con voluntariedad. Y hay una cosa que es importante, las personas desde 50 hasta 61 años se van a ir con el convenio especial de la seguridad social pagado por la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a tener ninguna merma significativa en la pensión futura que puedan contraer. Pero también nos hemos preocupado de las personas más jóvenes, como no puede ser de otra manera, ¿no? Personas que tienen una edad inferior a 50 años y que también van a tener eh, una situación, unos paquetes indemnizatorios que son atractivos. ¿Cómo? con 40 días, con el salario de 40 días, bruto, con un máximo de 24 mensualidades y además con unas primas por antigüedad que pueden llegar hasta los 30.000 30 euros. Perdonad. Y además queda una prima que se va a aplicar a todas las personas que son de 50 a 54 años, que son de 15.000 euros adicionales, lo que es la prima de edad, que ya hemos venido a denominar. Los seres no son no son acuerdos de prejubilación, ni muchísimo menos. Ya nos hubiera gustado ¿no? que, que todo el aire hubiera salido por vía de prejubilaciones. Pero no hay que olvidar que tenemos una reforma laboral, que aunque muchas otras organizaciones no hayan querido, como siempre, eh, reconocer y apoyar el trabajo de, de comisiones obreras, estamos seguros que no van a poder mentir diciendo que hay una reforma laboral que abarata de manera eh, sustancial lo que son los expedientes de, de regulaciones de, de empleo, y un trabajo y una labor sindical Gracias a la Comisión de Sobras y la presión que hemos tenido, por que garantiza una salida, una salida digna de las personas que abandonan.